Número de armónico El número de armónico se refiere a las frecuencias individuales que componen un espectro armónico. Por ejemplo, h igual 5 se refiere a la quinta componente armónica, con una frecuencia igual a 5 veces la frecuencia fundamental. Este número de armónico puede ser de 300 hercios en un sistema con frecuencia fundamental de 60 hercios y 250 hercios en un sistema con frecuencia fundamental de 50 hercios. Dado que la frecuencia fundamental varía entre países, para evitar la confusión nos referimos al número armónico en lugar del valor de la frecuencia. 2. Usualmente los armónicos tienen una magnitud pequeña a medida que aumenta su número armónico. Por esta razón, los armónicos de orden mayor a 25 suelen despreciarse en los análisis. 1.